Hola, ¿qué tal a todos? Hoy quiero compartir con todos ustedes la entrega de diplomas oficial, un diploma de metal que hacemos para los chicos que se han recibido en esta última edición, los primeros que se han recibido en esta última edición. Vamos a empezar por Excel. Excel, un placer haber tenido como alumno. Te deseo todo lo mejor. Excel, Javier Campo Quiñones, es de... Puerto Rico, de Vega Baja, ha sido un alumno ejemplar. Excel se esforzó, mejoró y cada día lo fue haciendo mejor, mejor y mejor. Así que muchas gracias Excel, este diploma es para ti. Enhorabuena, lo dejamos aquí. Jesús Barbosa, Jesús, tu diploma, un placer haberte tenido como alumno. Jesús, eres venezolano, vives en Chile, en Santiago. Eh, sé que estás trabajando allí. Sé que estás dedicándole mucho tiempo al tenis playa, que estás trabajando con gente que está empezando a competir. Estás compitiendo tú también. Quiero darte las gracias también por tu dedicación, tu empeño. La verdad que ha sido muy satisfactorio tenerte eh, como alumno. Muchísimas gracias. Este diploma es para ti, sale para Chile mañana. Lourdes Santiago, Beach Tennis Puerto Rico. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Espero que muy bien, la verdad que ha sido un placer que hayas compartido con nosotros tus conocimientos, ha sido muy muy importante para todos tenerte. Sabemos de tu capacidad, de tu confianza, sabemos que hace muchos años que estás trabajando con este deporte, al igual que que otros chicos que están compartiendo con nosotros esta situación de aprender más, de mejorar, de encontrar, de estructurar el deporte más que nada. Así que Lourdes, muchísimas gracias, seguiremos haciendo cosas, este es tu diploma, y acá lo dejamos. Y Raywell, Raywell Rivera, también de Puerto Rico, igual que Excel y Lourdes, eh, una excelente persona, un excelente profesional, un gran jugador de beach tenis que nos ha mostrado y ha sido muy humilde también porque ha detectado cosas para mejorar, las ha mejorado sin ningún tipo de problemas, sabe más, las sabe mejor y para nosotros sigue siendo un placer haberlo tenido como alumno y como compañero. Y ahora, bueno, seguimos todos estando en contacto. Yo quería hacer oficial esta entrega para que nos quede un recuerdo para todos y para contarle a la gente de qué se trata. Nosotros entregamos un certificado analítico y este diploma que... La idea es que lo podamos llevar a la playa y dejarlo grabado en la arena, donde nosotros querramos. Así que bueno, a todos les quiero desear y darle las gracias por haber participado en esta edición. Nosotros estamos siguiendo en contacto, no tenemos límite para continuar. Siempre que necesitemos algo, ahí estaremos. Compartimos con el resto de alumnos que han pasado por la escuela y compartimos con el resto de alumnos que están hoy dentro de la escuela. Así que de corazón estos diplomas salen tanto para Chile como para Puerto Rico para, para que lo tengan ustedes y lo disfruten y espero el video de vuelta cuando lo reciban. Muchísimas gracias, les mando un abrazo muy grande y seguimos con la Escuela Beach Tennis.